bueno aquí vamos a hacer una exposición de tendones y de músculo para eso entonces vamos a utilizar los tres tonos de cera la piel clara, la amarilla y la roja entonces comenzamos pues con la construcción de lo que son los músculos, los tendones y luego vamos a encerrar todo eso con una cera que mezclé de gris de rojo y la tono piel más clara dale como una coloración rosada recuerde eh, manipular primero como ¿cómo se llamaría esto modelar primero los bordes por aparte y luego entonces con la espátula vamos a comenzar a rayar lo que es el músculo aquí en este espacio ya estoy como como marcando un poco la piel rota y esa parte que marqué la vamos a poner en amarillo para representar la parte lípida o grasa de, de la piel aquí estamos ya flachando los bordes y dañando pues la piel por encima pues el, de los tendones que habíamos marcado vamos a terminar de cerrar aquí este tendón luego con la vaselina lo que hacemos es, borrar y difuminar viendo el borde después de allí, vamos a comenzar ya con la espátula a darle ya todos los detallitos que necesitan estas partes y ya habremos cerrado ya lo, lo que era el maquillaje aquí entonces lo que les comentaba del amarillo para eso vamos a utilizar una paleta eh, cremosa, grasa o supracolor. Y vamos a remarcar los tendones de blanco. Vamos a llevar un poquito de ese mismo blanco hacia el rojo para darle esa coloración rosada del músculo. Aquí ya pasamos al rojo. Y comenzamos a marcar en todo el dolor ya que al tener una, un daño en la piel de esta manera produciría una ruptura de, de capilares con un poquito de púrpura vamos a marcar por entre los, entre los músculos y vamos a moletear por los así parte de los músculos. tema que llevamos un poquito más allá para integrar con que pues vamos como degradando el color continuamos con el blanco para remarcar otra vez el, la unión del músculo Comenzamos a poner la sangre, vamos a poner sangre líquida, vamos a poner todo el borde de la piel que, que simulamos como dañada, y luego vamos a comenzar a regar parte de la sangre alrededor de, de la unidad. Simplemente lo aplicamos con el dedo para que no quede tan intenso el color. Siempre hay que conservar el bordecito de la piel rota, un brillo por decirlo así. Vamos a poner la sangre. Y de esta manera finalizamos el trabajo final. Se despareció.